El término competitividad y el concepto de competitividad quizás es uno de los eh, conceptos más usados, más citados, más necesitados por, por la sensibilidad de este momento histórico Pero también al mismo tiempo es uno de los conceptos más ambiguos y menos definidos en muchos aspectos Porque generalmente se termina asociando a la competitividad como rentabilidad o crecimiento económico pero frente a un contexto que se mueve y se transforma, la competitividad desde nuestro punto de vista tiene que ver con la capacidad de interacción de una empresa o de una organización. La capacidad de respuesta para mantener su propuesta, sus productos, frente a la dinámica eh, inestable del contexto. Porque puede suceder que una organización sostiene sus resultados, pero en base a una dinámica disfuncional presionando o forzando su estructura para que cumpla con esos resultados en vez de adaptarla y transformarla para seguir teniendo una dinámica de interacción más fluida y más saludable. En algún momento, cuando la organización continúa eh, trabajando bajo presión, los procesos empiezan a colapsar y ahí aparecen todos los síntomas de los cuales hoy tenemos toda una serie, todo un menú disponible de síntomas corporativos, organizacionales y personales relacionados con la dinámica corporativa que forman parte del trabajar bajo presión cuando es difícil o imposible adaptar la estructura de la organización a la dinámica del contexto. De ahí parte la necesidad de una simetría competitiva como un modelo que sostiene la dinámica de una empresa o de una organización en cinco dimensiones como cinco puntos de apoyo que permiten eh, moverse en varios frentes, crecer, explorar y fundamentalmente asociar la capacidad competitiva a un crecimiento más allá de lo económico y financiero. Estas cinco dimensiones tienen que ver con la visión como marco eh, estratégico, como rumbo, como marco de desarrollo la cultura interna como el marco de integración, cooperación y sostén de, esa, de ese rumbo estratégico la dimensión social eh, como participación ligada no solamente a la participación del mercado sino imagen, reputación, vinculación y protagonismo social la innovación como la capacidad de creación y la producción sí, como la capacidad de gestión de resultados donde ahí entra la rentabilidad o el desarrollo de resultados específicos. Pero como una variable dentro de un sistema de cinco dimensiones que permiten diagnosticar y diseñar procesos con el fin de que se pueda materializar una arquitectura para el movimiento, una arquitectura para facilitar la adaptación frente a estos nuevos desafíos.